Sal de aquí, hola, hola, cielo, ¿qué tal? Anda, qué bien, me alegro mucho. No, no, no, no, no, no, no, no, lo entiendo, cielo, pero no puedo. Ahora mismo estoy a punto de entrar en una reunión. ¿Vale? No, no pasa nada. Pásamela un momentito. No, no, que no pasa nada. Vale. Enseguida estoy contigo. ¡Hola, Ashley! ¿Ah, sí? ¡Eso es genial! <ríe> Bien hecho. ¿Te vaya a la cama? ¿Y los dientes? ¿Te los has lavado bien? Así me gusta. ¿Le darás un beso a mamá de mi parte? Ya sabes que se siente sola cuando no estoy. Tú eres la señora de la casa. Claro, ahora papá tiene que trabajar y... ¿Un regalo? Claro, cariño, ¿qué querías? ¿Un anillo? No, no he visto nada en ese plan para ti. Lo siento, ¿te gustaría alguna otra cosa? ¿Un collar? Ah, un collar de oro. Vaya, pues creo que he visto justo uno que te gustaría. Sí, pues claro que brilla, cielo. Papá tiene que trabajar, ¿vale? Así que debo colgar. Yo también te quiero. Sí. Besitos, que no te piquen las chinches, ¿vale? Adiós, bichito. Te pido disculpas. Era mi hija. Tú has sido puntual y yo no estaba listo. No era mi intención ofenderte. ¿Tú? Te envía saludos. escribía. Bueno, con ayuda de Ashley, mi hija, le dije que eran para su amiguita. Mi Ashley es de los más sensibles. Creo que tiene lo que hace falta para ser escritora. Está vivo. Si lo hubieses matado, lo entendería. Sí, estoy vivo, puto taxista de mierda. Oh. Llévale a su nuevo hogar. Ah, ¿Quién ha sido? ¡Putos salvajes! ¡Parad! Espera, es mi teléfono. AJ, mi teléfono, en el bolsillo. Necesito el teléfono, tío. AJ, por favor, necesito mi teléfono. Dejadme pa' putos, pa Ashley, Ashley, cariño, papi está aquí Gracias AJ, has hecho una gran labor Déjanos a Paul a nosotros Tenemos el lugar perfecto para él